¿Os gusta recibir cajas bonitas? Pues esta me encanta siempre con este color azul. Esta es de Kimidori, una de las tiendas online españolas de scrap más, más conocidas. Todos los años a un diario de, de Navidad que en realidad es un álbum de fotos donde se registra desde el 1 de diciembre hasta el 6 de enero todas las actividades y, e historias eh, relacionadas con la navidad o no que hacemos eh, durante todo este tiempo entonces es un proyecto súper súper bonito que me encanta de scrap el scrap es como una especie de álbum de recortes o álbum de recuerdos que llevo haciendo ya muchos muchos años y a las peques les encanta luego verlo igual que a mí y revisar todos los años los, lo que hicimos los años anteriores os voy a enseñar el pack de este año porque para mí el scrapbooking es un hobby que, que me ayuda a evadirme de cualquier cosa me encanta pero bueno pues tengo muy poquito tiempo ya para hacerlo sin embargo el diario de, de navidad me propuse que era algo ineludible cada año y que lo tendría que hacer sí o sí. El del año pasado la verdad es que no lo terminé. Pero bueno, lo tengo ahí a medio hacer. Y lo terminaré en algún momento. Y espero este año organizarme un poquitín mejor. Aunque ya vamos tarde. Porque estamos en noviembre. Vamos a ver cómo es el pack de Navidad de Kimidori de este año. Mirad, nada más abrir eh, la caja. Se ve la bolsita donde viene. Eh, todos los elementos del kit de Navidad. Es una bolsita de tela preciosa. Con sus estrellitas, a ver si lo veis bien. Aquí, con las estrellitas en los copitos de nieve. Y pone, diario de Navidad, mi tradición favorita, ¿no? Y Kimidori. Me, me encanta el empaque de este año. Este es el álbum, el álbum que he elegido este año, que es un álbum eh, con un lomo especial. Bueno, lo voy a desenvolver. Mirad, el álbum es con, con un blanco... Eh, no es blanco, es un color beige con eh, mogollón de purpurina y brillante, Me chifla. Y tiene un lomo especial, es mucho más grande de los álbumes normales de scrap, específicamente para engordar todo el álbum, porque lo que más nos gusta a las scraperas es hacer súper gorditos los álbumes. ¿Veis? Tiene dos anillas aquí estupendamente grandes para meterlo todo dentro. La cestita, bueno, la cestita, la bolsita trae todo esto trae dos washi tape que no se ven muy bien de color rojo o con tonos rojos y uno de ellos tiene eh, letras es que no se ve bien pero pone eh, el mejor regalo a ver se si enfoca el mejor regalo en familia ¿no? y tiene letras y el otro es un estampado eh, diferente luego trae el kit de papeles a doble cara super bonitos los colores viene todo empaquetadito este año vale viene, a ver luego estos paquetitos te pueden servir bien para para hacer sobres en el propio álbum algún día, si os apetece dejármelo en comentarios, os enseño cómo he hecho otros álbumes de navidad, vale, si queréis verlos, yo os los enseño por si queréis empezar este año a hacer este hobby tan, tan bonito y tan chulo, bueno mirad, he abierto las, las bolsitas y aquí viene uno tipo silicona, que pone diario de navidad me chifla o sea es del color menta, el color menta es uno de mis colores favoritos. Diario de Navidad para poner en portada seguramente en el álbum. Luego viene, además este sobre viene muy bien para luego hacer eh, bolsillos. Viene este otro con, con más eh, pegatinas, son estrellitas con palabritas para poder pegar, son adhesivas. Aquí tenemos... Los números en dorado me gustan mucho porque los días más importantes, veis, el 1, el 6, el 24, el 25, el 31, y perdonad la luz, se ve fatal. Estos eh, vienen en grande. Aquí vienen, a ver, en una mano todo es más complicado. Más pegatinitas Algunas vienen nochebuena además vienen en español. Alrededor del árbol, eh, perdón, alrededor del árbol, noche vieja, entonces viene muy bien, ilusión, ¿vale? Para documentar en español, que esto también es un, esto se hace mucho más en Estados Unidos que en España, y entonces es más fácil documentar, y estos son las, eh, son más eh, cartu cartulinitas así con con con. con letra chinchín. Por un año nuevo lleno de aventuras, ¿vale? Esto es para decorar el álbum. ¿Veis? Vienen los tags. Que esto es lo que normalmente se utiliza en los regalos para poner el nombre o cosas así. ¿Vale? Son adornos. En, en una cartulina más gruesa de lo normal. Pues para escribir crónicas, por ejemplo, ¿no? Escribir. Pues este día hicimos tal, este día hicimos tal. Nochebuena. Ilusión. Noche Vieja. Bueno, me chifla. Regalito. ¿Qué pone aquí? Historias navideñas. Porque al final se trata de esto, ¿no? De escribir historias más bien navideñas. Bueno, pues son todos los adornos, ¿no? Que luego vamos a ir metiendo en el álbum. Y luego por aquí vienen... A ver, no lo voy a sacar. Son metacrilatos de adorno. Este se ha ido por ahí. Bueno, esto es un arbolito de Navidad ¿Veis? Y esto seguramente, este pone historias navideñas Seguramente lo ponga en el lomo En el lomo del, del álbum Lo ponga aquí Historias navideñas No lo sé, ¿eh? puede ser que sí, puede ser que no Ya veré Y este es el kit para mi diario de Navidad de este año Si os interesa saber más sobre este Este hobby eh, Dejármelo en comentarios o darme a me gusta y os explico más cositas.